Oh, uh. solamente quiero aclarar que el, mi copete se ve más grande de lo que en verdad es. Ya estamos muy emocionados hoy día porque hoy día, o sea, ayer en la noche salió el trailer de Star Wars. ¿Y cómo termina suavecito? Sí. Y aquí estamos con un fan acérrimo de Star Wars y vamos a preguntarle qué le pareció. Impresionante. El problema es que hay muchas preguntas y muy pocas respuestas, como en la vida misma. <risa> Chao, Vaya, ¿me que estudiar el vaya que chulear el blog. Ah, vaya que chulear el blog. O sea, yo de 9 a 6 soy un hombre serio. Ya tenéis en ¿Te cuenta de eso. De... Oye, y me quedan 3 suscriptores para los 100. Así que sí, te sí, sostigo sí, sí, sí, sí, sí, <risa> bacán. Gracias. <risa> ya bueno, se termina el día. Y es cierto, me quedan solamente 3 suscriptores para llegar a los 100. Así que nada, pues si tiene un amigo o una amiga que le gustan los videos en YouTube y dígale que se suscriban, solo quedan tres. Y eso con YouTube, ¿cierto? <risa> Bueno, 21 de octubre, el día esperado por todos los ñoños, donde Martín McFly llega al futuro. Bueno, Martín, las cosas no son como te las contaron. Van delincuentes, ahí van delincuentes. El cigarro, hombre. No puedo, no puedo. Bueno, como todo es medible, quiero retomar un poco el tema de los, de los hábitos. Que entre todos los hábitos que he intentado mantener y que he fallado, por ejemplo, en andar en bicicleta y el de fumar falla total. Pero eh, debo decir que este es el blog número 19 que hago de corrido. Vamos súper bien. Ahora tengo un nuevo hábito. Estoy haciendo plancas en la mañana. Estoy haciendo el desafío de las plancas que te ponía en suelo para aguantar Mi más que por vanidad lo estoy haciendo porque es bueno para mi espalda yo sufro mucho mucho mucho de espalda del dolor de espalda entonces y estoy tomando ese desafío y además tomé un hábito personal que quisiera comentárselos pero no puedo pero ya llevo dos días así que vamos eh, mi primer acercamiento con los cómics fue hace como 22 años que me compré dos números de una serie de tres del Caballero Oscuro sobre Metrópolis, que cuenta la historia de cómo Batman sigue un caso hasta Metrópolis y se encuentra con Superman. Ahí se muestran la... los peros que tiene Superman con los métodos de Batman pero al final nunca supe cómo era el final porque nunca me compré el tercer número. Así si fue como 23 años después, Rods, el famoso por el pasito, me presta el tercer número que él tenía guardado hace 20 años. Y así me entero de que la historia termina con Superman entregándole a Batman la forma de detenerlo. Si alguna vez le pasa algo, si alguna vez le, le controla la mente o se vuelve loco. Y ahí como que comienza la amistad de estos dos superhéroes. Hace como cuatro años atrás yo trabajé con Metanus, que es un, también un fanático de los cómics, y que él me, me dio la guía de qué debía leer para empezar a entender el universo de C. Entonces a los chiquillos los junté porque obviamente tenían mucho que hablar. Lo importante es que hoy nuestro grupo va a tener un salto adelante. Daniel Duke. Vamos a todo. ¿Me faltan solo la tortillas? Sí, me falta la pura cata nomás. No, no. chiquillo. Sí, esa para ya. tu Porque todas y todos... los chilenos los El buen inclusivo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Chau, soy, voy con la Cata Hola. Cata, que ella me acompaña de trabajo, no, no, de sociales, no, no. periodistas. <risa> Twitter, sí, Twitter. tiene habilidades en Twitter. en Twitter. Pero ella es famosa, no soy tiene. tiene no Eres terri terrible famosa. Entonces, ella tiene su página que se llama La Comiquera, donde habla de cómics y. Ahora está un poco, de, series, <risa> películas, todo lo ñoño, todo lo ñoño, de juegos, LOL, De LOL, muy fanática de LOL. En verdad yo no he leído mucho su sitio, pero, sí, la, ya sigo, caché, pero... <ríe> pero la sigo en Tumblr. Y en Tumblr, mira, sí. harto como de empoderamiento de mujer, como... Sí. No, la diversidad de género, que sí. haya mujeres incluidas en la historia, eso es como... Sí. Así que por aquí abajo está saliendo la URL del sitio. Síganme, y... No vale como y busquenla en Tumblr en todos lados. Yes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ya les contaré. es juntar a la cata que sabe mucho de cómic que tiene un blog relacionado con los cómics y que se junte con Rodox y Metallums, que son unos sabiondos del cómic Bien. Entonces esa es la idea La enseñanza de hoy es regálatelo y disfrútalo.